Y hermanos, una vez hecho esto, ya lo único que nos queda es rezar. Si nos toca Axel, si nos toca Axel, salto de alegría. Axel, compañero, tienes que salir en 3, 2, 1. Primer Pokémon de la cueva, loza. Axel. axel! ¿Qué pasa con compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock Y bienvenidos chicos al episodio final El último y definitivo Donde capturaremos todos esos Pokémon que nos dejamos en rutas anteriores Y que pueden merecer la pena para el torneo ¿Dónde estoy? Os preguntaréis Pues creo que lo sabéis más que de sobra Estamos en la Cueva Loza A punto de entrar a por ese posible Axeu Que todos y cada uno de nosotros queremos que nos toque Entonces, hermanos Vamos a buscar a Axeu, vamos a buscar a Jellicent que se puede capturar en bastantes rutas y, y poco más, la verdad es que son los únicos dos Pokémon que realmente me interesan Pero tenemos que conseguirlos, así que me pongo los cascos y hermanos, empecemos A ver, lo primero lo que tenemos que hacer es poner repelente Y deciros que he metido en el equipo a Chris, a Shelmet ¿Por qué? Porque a nivel 31 es más probable que aparezca eh, Axeu que Voldore Entonces hay que hacer repelente a nivel 31 y rezar a la suerte porque sea buena con nosotros Entonces, ya he puesto a Chris. Usamos el repelente que tenemos que tener por aquí abajo Si no me equivoco Y hermanos, una vez hecho esto Ya lo único que nos queda es rezar Entramos... ¡Uh! Está... Está bujeada la cueva Loza, es verdad He visto a gente que le pasaba esto, lo del destello Pero no sabía que a mí también me iba a pasar Porque no sabía qué emulador usaba ni nada por el estilo He usado el repelente, está todo correcto eh, AXEU, hermano, por favor, que no me quiero chocar con un Drillbur ni nada por el estilo. Está todo bien. ¡Dios, qué nervios, madre mía! Si nos toca AXEU, si nos toca AXEU... No sé, no sé. Salto de alegría. ¡Vamos allá! ¡AXEU, compañero! Tienes que salir en 3, 2, 1... <ríe> y me salgo... Qué lamentable, muy lamentable. Vale, eh, Axeu, hermano, ven para acá. Primer Pokémon de la cueva loza. Axeu, Axew, Axew, Axew. Ese es. Ese es. Claro que sí. Ahora que tenga rompemoldes. Que tenga rompemoldes. Sí. Vámonos. Vamos, este Axeu con rompemoldes es malditamente clave. Eh, voy a meter a, a sofá para paralizarlo Y ese rompemolde, chicos, era importantísimo Porque rivalidad es, es terrible Porque eh, lo que hace es que si el sexo es diferente Tiene más ataque, no tiene menos ataque Pero no sé, es una mierda, chicos, es una mierda Cara susto, vale, me, me da igual Onda, trueno, si vengo aquí a paralizarte, hermano De hecho, no he puesto las animaciones He estado leveleando bastante, ¿ok? Tenéis los leveleos en la descripción En una lista de tenéis Tenéis todo para ver si queréis Así que no os preocupéis y voy a tirarle Ocasobol. He comprado Ocasobol, ¿vale? Así que debería tener 10. Si no se captura paralizado y con una Ocasobol que está en una cueva yo ya. Entonces me pego un tiro directamente y se acabó. Axeu. 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Tenemos un Axeu. Y tenemos otra oportunidad, hermanos. En el piso más alto. Que iremos ahora, básicamente. Ahí está. Eh, Pokémon Colmillo, deja la huella de sus colmillos en los árboles para marcar su territorio Si se lo rompe, se genera muy rápido eh, Intentamos conseguir otro, ¿vale? Bueno, voy a ponerle un mote, obviamente Vamos a ver la lista de motecitos ¡Motecitos! Un momento, que no la tengo preparada Aquí estaría Y el mote de este Axeus se lo va a llevar A ver, alguien que no haya tenido mote Alguien que no haya tenido mote eh, Pedro Gallegos Camacho, que me dijo... Me dijo qué mote quería pero no lo he apuntado Así que lo voy a buscar, dame un segundo Ahí está, bojicao El mote que me pidió Era bojicao y se lo vamos a dar Como está mandado, buenísimo mote Bojicao, me encanta qué menos que un Un Axeo que se llama bojicao, dios qué bueno, me gusta, me gusta Vale, pues ahora hay que subir al piso de arriba Y tenemos otra oportunidad de Axeo Que eh, le llamaré de otra manera, vale El mejor Axeo es el que irá al torneo Si es que, si es que hay alguno bueno, claro Subimos Se viene chavales Se viene Puede venirse un segundo Axeo eh? Estancia Orientación Puede venirse un segundo Axeo Yo mmm, Lo dejo ahí Voy a poner a Chris otra vez el primero Tenemos el repelente puesto Y ahora hermanos Primer Pokémon de la estancia Orientación Ah, Era... ¡No! ¡Ah! Bueno vale Voldore, Voldore, Voldore Eh... No lo teníamos Voldore O sea que en parte se agradece la variedad Pero... ¡Ah! podíamos haber conseguido otro en... Pues a rezar, a rezar porque salga Bueno mm, Voy a paralizarlo, espérate que estoy, soy tipo bicho Y tampoco me la quiero andar jugando aquí Vamos con sofá. Vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas bien chicos Que luego se nos complica fácil, joya de luz ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Obna trueno Ahí que vamos, ya he puesto las animaciones hermanos Como debe ser, joya de luz Me da exactamente igual Y tengo ocaso bolas. Esta es, por favor, Voldore He comprado casemolas justo para vosotros. Si te capturas, me haces el más feliz. Vamos. Uno, dos, tres. Boldore atrapado. Perfecto. Boldore atrapado. -to. Vamos a. Ahora por Jellicent, ¿vale? Voy a hacer primero todas las capturas. Y luego las vemos todas ahí en plan Happy Flower. ¿Quieres por el mote? Obviamente, obviamente, el Boldore se lo va a llevar. Este ya se lo he puesto. Se lo va a llevar Piren Dracatos. <ríe> Piren, enhorabuena, te llevas eh, este mote de un Boldore que puede, si es bueno, acabar en el equipo final. Yo no digo nada. Es buen Pokémon, Boldore, De hecho, pone Trampa rocas que está bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es vencer a Cobalion, que está aquí en teoría. Bueno, este me va a dar la turrita. Está Cobalion aquí y eso nos habilita una zona nueva en la calle Victoria, ¿vale? A la cual iremos después. Ahí está. Cobalion precioso. Y con Excadril y un Terremoto yo creo que debería ser más que suficiente. Así que vamos allá. Hola, Cobalion. No puedo capturarle. No sirve para el torneo. Ojalá sirviera. Lo llevaríamos todos, obviamente. Pero no. Eh, terremoto. Soy más rápido. Ahí está. Mátalo. Si no matas a un Cobalion con Terremoto muy eficaz. Nivel 42 me rayo. Vale. Perfecto. <risa> Trámite hecho, ¿vale? Trámite hecho. Pero teníamos, teníamos que hacerlo porque si no... ¡Oh! ¿Qué pasa, crack? Me vas a dar, me vas a dar otra de la turrita, crack. Madre mía. Ahora que hemos vencido a Cobalion, podemos acceder a la zona de Terrakion que se puede capturar ahí, ¿vale? Así que eh, haremos eso. Freelis y Alomo Mola salen en Ciudad Fallenza, en la ruta 17, en la ruta 18 y en el laboratorio P más P, ¿vale? Y en Ciudad Greys aparece Basculin, pero Basculin. Eh, no creo que lo vaya a buscar siquiera, ¿eh? Así que vamos a por todos esos. a por todos esos. Eh, a lo mola, perdón, freelish. Porque sale también a lo mola, pero es que a lo mola. ¡Como que no me mola! <risa> Lamentable, sí. Soy, soy consciente, vale, soy consciente. Es 100% de ratio de freelish si surfeamos aquí. Así que, compañeros, esto sí que ni repelente, ni repelenta. Bueno, espérate, creo que tengo el repelente puesto, de hecho, ¿no? Creo que sí. Vamos a coger este objeto aprovechando el repelente. Objetillo, piedra, agua. ¡Bueno! Creo que no sirve para nada y no la queremos para nada, pero bueno, eh, me vale, venga. Repelente, acábese usted, que ya no necesitamos nada más que capturar a un Jellicent. Jellicent, hermano. Claro, es que ahora... ahí está. Jellicent, tienes que aparecer. Primer Pokémon de Ciudad Fallenza es Jellicent. Eh, bueno, Jellicent, Frillish, obviamente. Eh, no está mal, o sea, es que al final eh, estos son los que vamos a tener que capturar y, y, y poco más os voy a decir, compañeros. Metemos a Sofá, que está tocadito de vida, pero bueno, está a nivel 12. Si me mata, si me mata, pues se lo merece, ¿sabes? O sea, se merece el título del mejor puto Jellison del mundo. Onda trueno. Uy, te imaginas que me equivoque y le hago chispa y adiós al Jellisen Perfecto. Vamos, a, vamos a, a capturarlo fácilmente. He comprado ultra bolas, he comprado de todo para no tener problemas hoy. Mmm, ultra bolas. Podría tirar hasta Pokéball, pero bueno, por no ir de chulo, por no ir de flipado, vamos a tirar una ultra bola. Lo capturamos rápido. Y nos vamos. A por... Eh, otro Jellicent. O sea, voy a, voy a capturar tres o cuatro Jellicent. Esto es importante. Y después veremos a todos los Pokémon. Para dejaros con el hype. Para ver cómo son estos Pokémon. Os tenéis que esperar hasta el final del episodio. ¿vale? Vamos a hacer las capturas. Y luego ya lo veremos. Freelish se va a llevar un mote, obviamente. Y ese mote va a ser... ¡Susanaro! ¡Venga, Susanaro! Eh, Genjalo, llevaba pidiendo mote bastante tiempo, lo tengo aquí apuntado, obviamente. Enhorabuena, Susanaro. Te llevas motecito para que no te quejes. Y Jellisen también tiene posibilidades de venirse al torneo. El mejor Jellisen se vendrá. Eso es así. El siguiente está en la ruta 17, que está si vamos a. En teoría, a la ruta 1. O sea, por aquí. Esta zona de aquí. Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, compañeros! Ruta 17, estaba rayado porque pensaba que estaba en la 1, en la 17 no estaba seguro. Hacemos surf y se viene el segundo Jellicent. Y al final veremos cuál es el mejor. Primer Pokémon de la ruta 17. Ahí está, Jellicent hembra otra vez. No sé si puede salir el macho, ¿eh? Realmente creo que. Creo que no, de hecho, no sé, no sé, no tengo ni idea. Eh, volvemos a cambiar a Sofá. Que como muera, pues también me pega un tiro. ¡No va a morir! ¡Está a nivel 14! ¡No va a morir! ¡No va a morir! ¡Tinieblas! Uh, me quita 14 pesos Tengo pociones de sobra ¿Para qué estoy haciendo el imbécil? Curamos con hiperpoción. Ahí lo llevas Para dejar de tener problemas Ya las pociones no sirven de nada De hecho este es el último capítulo Y no vamos a tener ningún problema Onda truenito y, y ultra bola Te quiero decir que Que esto es un trámite compañeros Tampoco tampoco tiene más mm, Ultra bola Ahí vamos Freelish Por favor Captúrate la primera Uno Dos Tres Perfecto. No quiero perder tiempo, la verdad. Quiero, quiero que sea todo fácil y rápido. Le pones un mote, obviamente. Mote para este Freelish. Se lo va a llevar... Eh, Bruno. Bruno se También se lleva... Estoy repitiendo ya motes porque eh, muchos os habéis llevado mote No sé, no sé. No sé, no sé quién se ha llevado mote y quién no. La verdad lo voy apuntando, pero como que se me olvida, ¿vale, compañeros? Así que no hay problema. Bruno se lleva mote. Suponiendo que no se lo ha llevado ya, pero bueno. Y vamos a la ruta 18, entonces. Estamos en el laboratorio P más P y aquí podemos capturar, sí, no encuentro la ruta 18, bueno, la ruta 18 ya la hemos encontrado, lo que no, hemos, lo que no encuentro es la, la, la zona de hierba alta que es donde quiero ir por si nos salen dos Pokémon en vez de uno, así que eh, aquí voy a capturar un Freelish más, último Freelish antes de, de la captura final que será en la ruta 18 esta, pero, uh, tengo poca vida. Voy a usar otra hiperpoción <risa> Solo me estáis viendo curar, pero es que me, me he comido Un montón de combates por ahí Absurdos, que he tirado de sofá A muerte, claro Onda, truenito. Oh, qué sudores, chicos Estoy pasando un calor ahora mismo, pero que, que no es ni medio normal, eh No es ni medio normal Eh. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eh Pokéball, ya está Yo, estoy, estoy, estoy empanadísimo, maya ball, mira, tengo maya ball No necesito ni usar ultra bola ni nada, maya ball ¡Agua! Pues agua. Agua con agua, chavales. Uno, dos, tres, y se acabó. Último Freelish. Este nos ha salido macho. Este nos, tenemos un macho. Y le voy a poner mote. ¡Claro que sí, compañero! El mote de este Pokémon se lo va a llevar Cruz. Rodrigo Cruz, hermano. Te llevas el motecito de... Eh, Freelish. Y chicos, después de este capítulo, cuando ya veamos todos los Pokés y tal, intentaré decidir un poco el equipo con vosotros, pero tampoco prometo nada, porque al final... Mmm, Cambiaré cosas, ¿vale? Todo lo demás lo voy a hacer fuera de cámara, todo el leveleo, todo, todo absolutamente va a estar fuera de cámara O en directo en Twitch haré alguna cosa, si estáis atentos a Twitch pues lo habréis visto Madre mía, compañeros, lo que me ha costado llegar hasta aquí eh, Estamos en la hierba, hierba, hierba alta y aquí en teoría nos pueden salir dos Pokémon Telequinesis Best MT ever Y aquí, eh, ya es ruta 18 Me la voy a jugar y lo que salga, salió Por favor, que salgan dos Pokémon y puedan elegir Estaría muy, muy guay, estaría muy, muy guay Se viene Primer Pokémon de la ruta 18 Tro. Ala ¡Hala! pues era un 10% eh Tro era un 10% chaval eh, Me da un poco de miedito porque Si lo paralizo puede tener guts y hacer pupa. Pero bueno, vamos a probar Ahí está, paralizado. Y le voy a tirar ahora golpe cuerpo. Vamos a verlo, si tiene guts o no tiene guts. Golpe crítico. ¡Ay, el infarto! Hay el infarto! Voy a, usar, voy a usar poción, obviamente. Puede que tenga guts, eh. Pensaba que me mataba, tío. Que no quiero que me mates a sofá. Que me sirve para, para, para, para. ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Vale, el cast le va quitando vida. Mm, voy a tirar. Como me haga otro crítico, me mata, eh. Voy a tirar una ultra bola Vámonos Tro, compañero, paralizado, no sé, un poco tocado Uno, dos, tres ¡Vamos! Tro, atrapadísimo, claro que sí Y ya estaría, chavales, creo que esta es como la última captura Bueno, nos queda, nos queda uno en la calle Victoria Que no sé si hacer, a ver qué sale ahí, que no me acuerdo Lo voy a mirar ya mismo, ¿vale? Vamos, ver, bueno, voy a poner el mote primero el mote de este trozo se lo va a llevar eh, parraca paca paca pa. Vamos a ponérselo a J Prime. Ostras, este no lo había visto, este no, no tenía mote. J Prime, pues J Prime, eh, un placer amigo. No sé si estás viendo la serie o no, pero bueno, te llevas mote aquí también. Motes a diestro y siniestro. Y esto es, chicos, la cueva de Cobalion. Y entonces aquí salen Durant, Boldore, Gubat y Mindful. Mindful puede llegar a ser interesante Gubat no lo creo Gubat no lo creo porque hay Pokémon muy fuertes como de tipo siniestro como el el, el cocodrilo Gubat eh, es rápido y tiene ignorante pero bueno puede tener ignorante ni siquiera ni siquiera es garantizado durante es bueno pero ya tenemos uno Bondone también tenemos uno yo creo que me iría por escadril, eh. por si sale un Scadril en plan de, de de locos tenemos unos buenos ya pero bueno vamos a intentar sacar ese Scadril, vale están a nivel 42, yo estoy a nivel 45, 46, por tanto, en cuanto salga, cuando salga nube de polvo... Uh, uh, uh, uh, espérate, espérate, espérate. Quiero nube de polvo, nada de otra cosa. Vamos, escadril. Vale, por favor, dime que esto es un escadril, porque yo ya estoy... ¡Gracias! ¡Gracias al señor! ¡Madre mía! ¡200 años para un escadril, chavales! ¿Pero qué está pasando? He conseguido gemas, piedra, fuego... Pie... ¡Increíble! Pero increíble... Vale, cuidado con escadril, ¿vale? Tengo a Ambrosio. Que lo va a intimidar. Y espero que este escadril no me dé muchos problemas. Pero cuidado, ¿eh? Pero... Ay, Dios mío. Porque está a nivel 40, hermanos. Porque está a nivel 40. Eh. Master Ball. Me gasto la Master. Me gasto la Master. Me gasto la Master. Paso de dios Es el último Pokémon que vamos a capturar. Así que. GG. Uno. Dos. 3. Y la Master Ball utilizada, chavales. Ya se acabó lo que se daba. Perfecto. Pues, compañeros, ahora sí que sí. Se viene. Vamos a darle el mote, claro que sí, a este escadril de Master Bola. El motecito de este escadril se lo va a llevar... ¡Pum, pum, pum, pum! Fredo. Fredo, compañero. Otro compañero que siempre apoya muchísimo. Obviamente se merece un mote y este escadril... Ojito con escadril, eh! A ver qué tal ha salido. No, lo veremos ahora mismo. Así que, let's go. Eh, vámonos, vamos a verlo. ¿Cómo están? Vamos a verlos. ¡Ah, Compitruenos, la hora de la verdad. El momento que todos estabais esperando. Vamos a descubrir qué tal han quedado estos Pokémon que acabamos de capturar. Solo pido que el Axeu sea bueno, por favor. ¡Madre mía! Tenemos 200 rubios. Son 200 rubios. Increíble. ¿Empezamos por el Axeu o lo dejamos para el final? Eh, Va, vale, empezamos por el Axeu, que todos queréis verlo. Ingenua, ¿qué es eso? No sé, yo no me sé los nombres, así que... Bueno en velocidad, malo? vale, vale, vale, vale, vale. Loco, loco. No es mala, por lo menos no es mala. Y que sea buena en velocidad es bueno, bastante bueno, de hecho. Y tiene buen ataque, ¿eh? Y defensa, ¿eh? Y velocidad... Uh, chavales, tenemos un bollicao con rompe moldes! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Robustez. Neutro. El Boldore. Bueno. A ver, Boldore con piedra eterna. ¿What? Boldore. Es que ya os digo, tendré que decidir qué tan... Sé que hay un tanque hay que llevar, ¿vale? Un tanque, o sea, un tanque tienes que llevar siempre defensivo. Y puede que sea este, puede que no, habrá que ver los IVs, lo miraremos en directo. Yo paso de mirar todo eso ahora. Susanaro, ¿no absorbe agua neutro. Vale, absorbe agua, creo que es la mala, ¿no? Bueno, a ver, absorbe agua está bien, pero. Pero. Eh, También hay. Cuerpo maldito, este, este, este. ¿Quién es? ¿Quién es este? Bruno, Bruno. Nivel 14. Y este nivel 12. Vale. Quiero comparar un poco así, pero este es... Malo en ataque, bueno en defensa. Este podría estar bien. Cuerpo maldito. No sé. ¿Y qué más tenemos? Otro cuerpo maldito. Vale. Buen ataque especial, malo en defensa. Este es peor, ¿no? ¿Qué nivel está? 11. Uf. 11, 22 de ataque con buen ataque especial... Y este neutro tiene 24 y solo tiene un nivel más. Qué raro eso. A ver, miraremos los IVs, ¿eh? Pero pero ya veremos qué tal han salido estos estos Freelish. Bueno, de es también. De naturaleza también. Malo en ataque, bueno en defensa. Buen ataque especial, malo en defensa. Y neutro. Me vale. Perfecto. ¿Y qué más tenemos? El tro. Malo en ataque especial, bueno en defensa especial. Vale, esto es bueno también porque esto es físico. Con agallas. Agallas, tío. Tiene agallas, igual que el Conkeldur. Y por último... Ah, Malardo El Excadil Malardo Qué mala idea esta Impeto arena, eso está bien Bueno, la otra, es, la otra es poder arena Que creo que incluso es mejor Además siendo bueno Nada, ah, este es una mierda Yo creo que este Bueno, a ver Veremos los IVs y tal Pero malo un ataque Malo un ataque Tanto tiempo ¿Una Master Ball para esto? ¿Una Master Ball para esto? Madre mía eh, bueno, compañeros, pues ¿Qué os voy a decir? Que creo que Hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el último episodio Todo lo demás será o fuera de cámara O en directo en Twitch, supongo que eh, Si me seguís y sabéis lo que es el Twitter Y tal, pues sabréis que habéis estado en Twitch Así que, hermanos, ¿qué deciros? Seguidme en Twitter si no os habéis dado cuenta de que he estado en Twitch Haciéndole videos y cositas pues, ¿Qué queréis que os diga, hermanos? ¿Qué queréis que os diga? compañeros eh, aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado este pedazo de episodio nos vemos en el próximo bueno en, en, en el torneo ya vale en el torneo es que, es que es que esto ya es una despedida en toda regla ¿eh? esto ya lo siguiente será el torneo que no lo haré en directo yo creo porque me va a pillar de vacaciones me va, a p... va a ser un poco jaleoso y ya eh, os, os haré un vídeo con el torneo y por lo demás yo creo que creo que poco más eh... Sí, vídeo con el torneo y nueva serie ya. Nueva serie dentro de nada, chicos. Así que nada, dejad un super like, de compito. Una apretada de ese botón como si lo hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo eh, vídeo. Vídeo. <ríe> Chao. Chao.